Muy buenos días señores estudiantes, eh, el día de hoy vamos a trabajar en lo que respecta a la información de la primera semana que es la clasificación del costo. Para esto pues vamos a observar este video que les voy a dejar el link en la plataforma que a su vez en este caso va a servir para poder hacer la, la primera actividad. ¿sí? Entonces vamos a, a compartir el video. de principio a fin. Es la bebida más consumida en el mundo. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál es su proceso de elaboración? Hola, soy José Villanueva. A continuación te mostraré cómo se hace la famosa Coca-Cola. Veamos. 1. Tratamiento del agua y de los demás ingredientes. Son cuatro los ingredientes que se emplean para la elaboración de la Coca-Cola. El agua, el azúcar, el concentrado y el anhídrido carbónico. El proceso de elaboración da inicio con la recepción y el control de la materia prima. Tanto el azúcar como el agua son analizados antes de ser introducidos en el proceso. El agua, además de ser potable, atraviesa dentro de pareza un riguroso procedimiento de filtrado, que permite asegurar la más alta calidad del ingrediente más importante. El azúcar, que es el edulcorante de Coca-Cola a sabor original, también atraviesa un proceso de purificación, que se realiza a través de la clarificación por medio de flotación e intercambio iónico. 2 Elaboración de jarabe simple En esta etapa, el agua previamente tratada es mezclada con el azúcar para obtener el llamado jarabe simple, que luego es pauterizado y filtrado para eliminar cualquier impureza o contaminación, cumpliendo así con los más exigentes estándares de elaboración. 3 Elaboración del jarabe terminado A continuación, al jarabe simple se le agrega el concentrado, el cual es provisto por The Coca-Cola Company. Cada una de las bebidas que elabora la compañía, Fanta, Sprite, por ejemplo, requieren un concentrado distinto, que es el que le otorga el sabor y el aroma característico. 4. Carbonatación. El jarabe terminado pasa por el carbonatador, donde se le agrega el gas carbónico, que se disolverá en la bebida para dar lugar a las burbujas. En esta etapa se puede decir que la bebida ya está terminada, pero antes de ser envasada, atravesará nuevos controles de calidad. 5. Envasado y codificado. La bebida terminada se coloca dentro de la botella. A la botella llena y tapada se le agrega el código que permite identificar el lote, la fecha de producción, la hora y el minuto. Este permite rastrear el producto, lo que garantiza al consumidor que cuenta con un registro completo de las materias primas de Coca-Cola. Las botellas retornables se colocan en cajones, con las no retornables se arman paquetes, ambos se colocan pallets que descansarán en el área de bodega, no más de 5 días para luego partir hacia los diferentes destinos. Eh, muy bien, chicos, eh, viendo este video, pues vamos a desarrollar la primera actividad, número uno, que respecta a la que es la clasificación del costo. El costo, de acuerdo a la teoría, lo que nos indica es, dice que es el desembolso de dinero que integra un producto, bien o servicio. En el ejemplo del video, pues habíamos puesto eh, el ejemplo de la, de la bebida más importante del, de, del nivel de Latinoamérica y también Sudamérica y el mundo, que es la Coca-Cola, ¿sí? Para hacer la Coca-Cola, en este caso, hemos tomado en cuenta, ¿sí? Algunos elementos como el tratamiento del agua, ¿sí? Los edulcorantes, el ácido anírido carbónico, entre otros elementos que lleva este concentrado que se llama Coca-Cola. Estos, eh, estos elementos se consideran como costo, ¿sí? En el caso puntual eh, del ejemplo que tenemos aquí, Dice que el costo, en el caso de un producto llamado pantalón, son todos los materiales y la mano de obra los indirectos de, la fa de, de fabricación de dicho producto, ¿sí? El ejemplo que hemos puesto aquí del producto pantalón vendría a ser la tela, los hilos, los acabados, en el caso de la mano de obra, el, el valor que cuesta en este caso elaborar por el sastre el, o el costurero en este caso, y los costos indirectos, todo lo relacionado con la electricidad, la luz, el mantenimiento de las máquinas, eh, de pronto a compra de accesorios como agujas, eh, entre otros elementos que pueden encontrar dentro del proceso productivo pantalón. ¿sí? Entonces el producto pantalón lleva algunos elementos, a estos elementos se considera elementos del costo. ¿sí? Y todos esos elementos... Están divididos en tres partes. La primera parte son materiales directos o materia prima directa. La segunda se llama mano de obra. Y la tercera, costos indirectos de fabricación. Acá tenemos también las características del costo. ¿Qué dice que es la característica del costo? La primera característica nos indica que el costo debe ser recuperable en el precio de venta al público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estos elementos que tenemos acá, por ejemplo, del producto pantalón, ¿Sí? Debemos tomar en consideración lo que es el valor de la materia prima, es decir, la cantidad de metros de tela que voy a necesitar, ¿Sí? ¿Cuánto le voy a pagar al sartre costurero para que me dé elaborando este pantalón, ¿Sí? Y también parte proporcional de los mantenimientos de las máquinas, de lo que es las agujas, la electricidad, el servicio de luz, el servicio de internet o servicio de agua que yo vaya a necesitar dentro del proceso productivo de este, de este eh, pantalón. ¿sí? Entonces, tenga en cuenta esto, que todos sus valores van a ser recuperables en el momento que yo voy a marcar mi precio de venta al público. El segundo elemento... Eh, o característica del costo nos dice que dentro del costo ya van a intervenir varios elementos como aquí habíamos nombrado las materias primas que es la tela y los eh, botones los, el cierre de pronto y los hilos que son eh, los materiales más significativos o relevantes del, del producto eh, pantalón luego tenemos también la mano de obra que es el valor que hemos pagado por concepto de elaboración de ese pantalón a la persona que es llamada costurero o sastre. Y por uh, otro elemento tenemos los costos indirectos de fabricación, que se toma de manera proporcional, por ejemplo, si es que haya que hacer un mantenimiento y reparación de la máquina, se coge un valor proporcional mediante una fórmula, que este viene a ser como costo indirecto de fabricación. Y también está la materia prima indirecta, es decir, todos los valores que no se pudieron cuantificar como materias primas directas para poder iniciar, en este caso, el proceso productivo. Todos estos elementos vienen a ser parte del, del costo de producción, de, en este caso, del producto pantalón, ¿sí? Dentro del costo, eh, también dice que es una herramienta para sacar eh, nuestro PVP, nuestro precio de venta al público, ¿Sí? que es el valor comercial al que voy a dar al producto, tomando en consideración, ya he recogido la información de todos los costos que yo invertí dentro del proceso productivo. ¿sí? Habíamos hecho también un ejercicio, por ejemplo, de cómo hacer empanadas de verde. Y ahí identificábamos cuál era el costo de esas. Y también que para poder identificar, en este caso, el PVP de esas empanadas, tengo que saber con certeza qué materiales utilicé, cuál mano de obra utilicé, qué costos indirectos de fabricación se determinaron dentro de ese producto. ¿Sí? Y eso eh, me permite a mí y yo tener una herramienta para determinar mi PVP. Dice: los costos varían eh, según en, en su función en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de este proceso, pues básicamente, van a haber eh, costos de ventas o costos de producción que desde trasladar de una provincia a otra vayan a ir variando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no es lo mismo en este caso comprar, por decir, una gaseosa que vale un dólar aquí, aquí en Quito y de pronto irme a la, a la ciudad de Guayaquil o de pronto a Esmeraldas o a otra provincia que de posiblemente ya me llegará con otro valor por cuanto ahí se va a tomar en cuenta el costo del embalaje, ¿sí? El costo del embalaje, la movilización del, del producto hacia ese, hacia ese punto. Entonces, por eso es que el costo va a ir variando según la función del mercado. También tiene que ver con la oferta y la demanda. La oferta y la demanda donde básicamente, obviamente a mayor producción de este producto, Sí, va a disminuir el costo, ¿sí? Es decir, el valor va a disminuir. Pero si existe, en este caso, en muy poca producción y hay más demanda, en otras palabras, hay más consumo de este producto y hay un poquito va a variar el precio en función de la demanda, ¿sí? O sea, va a subir el precio. Y en este caso, el... Eh, la quinta característica nos indica que es parte importante para conocer el nivel de rentabilidad en un negocio, ¿sí? Cuando yo ya manejo mi punto de venta o mi precio de venta al público, más bien dicho, y hago relación con mis costos de producción, es decir, con lo que yo invertí para elaborar dicho producto, ya tengo que saber qué nivel de rentabilidad me va a generar ese producto, ¿sí? Eh, decíamos que el ejemplo de las empanadas: si yo necesito, por ejemplo, eh, las materias primas como el verde, el aceite, la cebolla, los aliños, el, el, con, el condimento, necesito pollo, carne o queso, tomo en cuenta todos esos elementos, hago una suma y saco la cantidad de empanadas que voy a vender y ahí ya tengo mi costo de producción. A este costo de producción, en este caso yo tengo que agregarle una utilidad, ¿sí? Para marcar un precio de venta, ¿sí? Voy a suponer que de pronto mmm, mi costo de producción es mmm, 15 centavos. A esto le voy a agregar 10 centavos, que va a ser en mi eh, ganancia, ¿sí? Entonces el, el costo de ventas, el costo de ventas, lo que en mi precio de venta va a ser de 25 centavos. Entonces la diferencia entre los 15 menos 25, que son 10, básicamente ya voy a saber mi rentabilidad dentro de un negocio o dentro de este producto. ¿sí? En el caso de un pantalón, pues ahí tengo que sumar, en este caso, cuántos metros de tela voy a utilizar, qué cantidad de hilo voy a utilizar, si es que voy a utilizar cierre o botones para poder hacer los acabados. También el costo de la mano de obra de de cuánto tiempo se va a demorar en este caso en elaborar dicha prenda y a su vez los costos indirectos de fabricación a través de una fórmula todos estos tres elementos debo llevar en una ficha en una ficha de costos de tal manera que me permita conocer a mí así eh, con exactitud cuánto eh, cuánto invertí dentro de esa prenda y, y ahí marcar una utilidad para determinar mi PVP y a su vez conocer el nivel de rentabilidad de mi negocio, en este caso, de, de lo que estoy produciendo en el pantalón, ¿sí? ¿Qué más dice estos elementos? Bueno, estos elementos dice que también eh, en el costo van a, a observarse los siguientes elementos, como ya me enseñamos anteriormente, son las materias primas, la mano de obra directa, la materia prima directa, materiales directos, mano de obra directa o, en este caso, eh, el valor del sastre y también los costos indirectos de fabricación que son eh, relacionados a lo que es, eh, en este caso, eh, la depreciación o el desgaste que sufre la máquina, por ejemplo, los accesorios como agujas, entre otras cosas que nosotros necesitemos, el costo de mantenimiento de esa máquina. <coughs> la cantidad de electricidad que voy a utilizar en, para elaborar esa prenda, todo eso viene a ser costos indirectos. Estos tres elementos tengo que ser ya tomados en consideración para calcular el costo de producción y a su vez, como decía acá arriba, manejar el tema de la rentabilidad. ¿sí? Entonces, chicos, eh, para la primera actividad, esto es parte de lo que es el costo, la clasificación del costo como tal, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que aquí se va a hacer, en este caso, con el video que nosotros ya observamos sobre el producto Coca-Cola, usted va a determinar primero cuáles son los elementos de materia prima directa, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son los elementos de materia prima directa del producto Coca-Cola? ¿Sí? Y también, ¿cuáles son los elementos de mano de obra directa y cuáles son los elementos de costo indirecto de fabricación? Para de esta manera, en este caso, hacer una lista, una lista de materias primas directas, de manos de obra directa y de costos indirectos de fabricación. Con la finalidad de identificar estos tres elementos. ¿sí? Esa es la tarea que usted debe sumir a la plataforma hasta la siguiente semana. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias y nos vemos de aquí en una próxima oportunidad. Muchas gracias.